Hasta ahora todos los cultivos indoor que hemos estado visitando centraban toda su atención en una sola variedad. Hoy vamos a visitar un cultivo que lo que prima es la biodiversidad de especies. Es un cultivo con cuatro variedades de cannabis. Encontramos desde Yajere, que son variedades activas con una distancia internacional muy alta, a variedades índicas como las Northern Light o las White Widow, que son mucho más compactas con menor distancia internacional y de floración más compacta. Al cultivador de este cultivo no le prima la productividad, lo que le prima es la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad en cultivos de indur, hablamos también de desajustes en el crecimiento. Como podemos comprobar, las variedades sativas tienen un crecimiento mucho más vertical que las variedades síndicas. De hecho, aquí los canabicultores incluso han tenido que podar las partes bajas porque apenas recibían luz. En cambio, en las variedades síndicas, al ramificar mucho más, están mucho más pobladas. La única manera de evitar estos desajustes de crecimiento es, bueno, si se parte de semilla no hay manera de, de evitarlo porque se parte de semilla pero en el caso de partidos de esquejes, como es este caso, la única manera es ajustar qué esquejes poner antes, es decir, deberíamos de poner en crecimiento antes las variedades síndicas que las variedades activas. incluso poner directamente los esquejes de variedades activas directamente a florecer. El inconveniente de cultivar variedades sativas sin endure es el excesivo crecimiento vertical que llegan a alcanzar algunos ejemplares. Por ello es aconsejable fijar el tallo principal a un tutor, evitando así cuando llegue la floración y formen los grandes cogollos que se puedan romper los tallos debido al excesivo peso. Cabe destacar... ...el gran trabajo realizado por los canabicultores de este jardín... ...muestra de ello es el estado óptimo en el que se encuentran estas plantas... ...han saciado completamente las necesidades de riego y alimentación... ...que precisaban en cada momento las plantas... ...así presenta un estado excelente y muy óptimo... ...para desarrollar buenos cogollos. En una semana volveremos a visitar este cultivo a ver cómo finaliza...